Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Vamos a disponernos para iniciar nuestro día en la Santa Presencia del Señor. Hoy jueves, un día muy especial para dar gracias a Dios, para ir al Santísimo. Sobre todo para que oremos por nuestros sacerdotes, comendemos a nuestro seminario, a cada uno de los jóvenes que, en su generosidad, están dando ese paso de respuesta al Señor. Que el Señor haga la obra en todos nosotros. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En cierta ocasión, Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo, y cuando salió el demonio, el mudo pudo hablar y la gente quedó maravillada. Pero algunos decían que para expulsar los demonios tenía un pacto con el jefe de los demonios. Otros, en cambio, para ponerlo a prueba, le exigían un milagro para que viniera del cielo. Jesús leyendo sus pensamientos dijo, toda nación día en partidos contrarios se arruina y las casas se caen una sobre otra. También Satanás admite esa división interna. ¿Cómo podrá mantener su dominio? No existe, pues, el tal pacto con Belcebú para expulsar los demonios. Además, si fuera cierto que yo tengo un pacto con él para expulsar los demonios, sus exorcistas, ¿con quién tienen el pacto? En eso ellos mismos serán sus jueces. Quede claro que yo expulso a los demonios con el poder de Dios, y eso muestra que él ha venido a reinar sobre ustedes mientras el valiente guarde bien armado su vivienda está seguro todo lo que tiene pero si lo ataca uno más fuerte y lo vence le arrebata las armas en que confiaba reparte el botín que tenía el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrame palabra del Señor gloria a ti, Señor Jesús aparecen las dudas ¿no? Avanza este tiempo cuaresmal un poquito más de la mitad ya de la cuaresma y aparece ese temor esa duda esa incertidumbre. Puede llegar también, bueno, y yo, ¿por qué hago esto? para qué hago esto? Señor, una prueba, un milagro para creer. Y ahí están los milagros, ahí está la prueba. Señor, aumenta mi fe, soy débil. Aumenta mi fe. Que pueda ver tus prodigios cada día en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Dame la gracia, Señor, de creer. Amén.